¿Qué? Ya entro a este lugar. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya está transmitiendo? ¿Sí? Ah. Bueno, entonces dale, vayamos, vayamos. Y entra si querés. Acá sí. hay un, un negocio. No, ya hay 10 personas. Bueno, estamos acá frente a la estación Arayuku. Y vamos a entrar. Hola Vir. Vamos a entrar a la estación, vamos a tomar el tren y vamos a ir a.. Acaibara, ¿sí? ¿Así se llama? ¿Sí ¿Acaibara? Acaibara, no, no sé, no Ak... sé. Bueno, aquí vale, dice. Como la marca de ropa de Argentina. ¿Qué hay? una marca de ropa sí? Claro. Sí. Pero ah, nada qué más bueno. Que acá tiene una H y allá no. Ah, mira vos. La calle loca. Tokio. La bueno, Villa esta loca. aparentemente es una. Claro, es de día, son las 12 del mediodía acá. Una japonesa cachonda. Mm. ¿Pero qué? Pero... ¿Quién dice eso? Sí, de esas cosas. Buscá una japonesa cachonda, decía. ¿Qué sé yo? Esta es la calle taquellita mucho, mucho anime Ah, filmémonos Ahí estamos nosotros Sí, de Tokio ¿Ahí ¿nos ven? Ahí, ahí Está en mazón? el cartel Ahí arriba estamos nosotros <risa> No sé si se llega a ver Nos sale bastante Ah, qué lástima <risa> Dile a uno chino cahuete. No sé por qué, acá no hay chinos, Bueno hay chinos pero no. no es pero no país. nos damos cuenta igual. No, no se ve. Bueno, esta es la calle Tacallita, que es una calle muy fashion como está lleno de chicos de la escuela, y adolescentes, porque todos son negocitos con pavaditas y tonterías para adolescentes. Pero también hay mucho heavy metal. Hay un par de negocios de heavy metal, hay un par de negocios con muy buenos disfraces. Uf. Pero bueno, no es a dónde tenemos que ir ahora. A ver las chicas del colegio, muestra. ¿Eh? Acá están sacándose <ríe> unas fotos las chicas. <ríe> Qué lindas. ¿Eh? Estas son deben ser de primario. ¿sí? Mm. Pero bueno, esto arde porque vienen todos los chicos de acá. Bueno, ahora vamos a ir a tomar el tren que está aquí enfrente de la estación. Solo tenemos que esperar que se ponga verde, que se ha puesto verde, así que vamos. Vamos a utilizar esto Sí, esta. para tomar el tren. La comida es rica, sí, es comida japonesa, eh, pero es rica, sí. No, no, hay, no hay muchas otras opciones si no querés comida japonesa tenés mcdonald's y no hay otras muchas opciones alguno que otro italiano pero no demasiado cuántos corazones qué lindo bueno, lleno de gente usamos la tarjeta esta que como la sube acá nos apoyamos acá nos abre pasamos y ya estamos en la estación de corazones para la ¿Cuánto sale que la tarjeta se carga con lo que uno quiere? De movida sale 500. Yen. Sale 500 yen para comprarla y nada la misma máquina expendedora. Sí. Y luego se, se carga con lo que uno quiere y lo va gastando a medida que va viajando. Sí, es como la sube. ¿sí? Solo que no hay que dar el documento ni nada de eso ni esas cosas. Pungas acá, ¿eh? por favor. Pungas. ¿Quién pregunta por pungas? Alguien dice si no hay pungas. No. ¿cómo? ¿Cuántos corazoncitos? Es posible vivir en un país donde no hay barreras fungas. antisuicidas. Sí, sí, sí. Pero Vir, si tengo el teléfono apuntando para arriba, ¿qué? ¿Estás mirando otro otro broadcast? Vos? Ah, para. ¿Para qué lado tenemos que ir? Ah, no. sé eh. Uh -huh. ah. ¿Ayer cuál tomamos? ¿Este? Eh, sí, el de la derecha ah, ¿Dónde tenemos que ir era la estación? Eh, esa acá iba acá. Ah, bueno, pero ¿tenés el mapa? No, no, no lo dijiste no. Ah, qué bien Te hubieras metido sin la tarjeta y bueno, pero no es la idea, ¿no? Inglés no habrá nadie Alguno que otro Ah, acá, está, acá, está. Ah, acá están las estaciones, ¿eh? Aquí, ahorita, Ay, aquí, aquí okay. vara, okay. o sea, tenemos que ir desde aquí. Acá estamos. Todo por aquí. Mostralo más. Volver. Punga, seguro que hay en todos lados. Bueno, no sé, bueno, no encontré está ninguno. Bien. <risas> está bien, sí. Tengo un pasaje sí, sí, sí. a Tokio ¿Sí? con la Smile de Gol. Por Qatar, perfecto. Vas a ver qué bueno que está. Y vamos ahora para aquí. Aquí a Kibaraz. ¿Eh? que es donde dicen que hay mucho anime mucho mucha gente disfrazada a lo que voy bueno lo que yo quise decir a lo mejor uno no viaja con la idea de que pueda llegar a ver pungas ¿Ok? o sea uno viaja punto no piensa me van a sanar, porque no es la idea porque no <risa> bueno y cortemos la ¿vale? aparte miren todo el mundo tiene su Claro, Ahí viene el sol Todo tren. el mundo está con sus teléfonos, con sus cosas. Ahí viene el tren. Oh. Hace 10 años Homero, que estamos en Londres. Es sí, larguísimo. tienen como 15 vagones, los trenes, 15 coches, perdón. Aquí Javara. Puede ser, no sé. La verdad que no soy un tengo ni idea de cómo se pronuncia en japonés Ya lo vamos a escuchar A mí también me peinó <risa> Bueno, el tren viene bastante lleno acá pero se vacía luego... En la siguiente estación que es Shibuya se vacía bastante Este. ¿Cómo frenó el tren? Bueno, pasó por ahí el tren Fast and Furious acá estamos adentro del tren... Son parecidos a los de la línea B de Buenos Aires porque los de la línea B también son japoneses. Obviamente muchos más antiguos que estos porque cuando los japoneses se hicieron de esos trenes se los vendieron a los subterráneos de Argentina. Eh, ¿Qué se llama? Carlitos Balá, japonés, ¿dónde? Ay, qué madre. ¿Este? Ah, puede ser. Hay versiones japonesas rubia. de muchas personas, sí. encontramos. Ah, mira, ahí, ahí está el... Eh, los, los carteles están en japonés. Sí, ahí están y las pantallas que, que indican. en inglés también. Los carteles sí están todos en japonés y en, y en inglés. Me parece que en coreano también. Si no, sería imposible moverse por Tokio, realmente. No, no es... No, es este... ¿Qué sé con el barbijo? No, bueno... Mucha gente usa barbijo, no sé por qué. No, pero es para no contagiar a los demás. No sé, no sé sí. me parece una pavada. Bueno, pero si están muy algo se ponen barbijo para no contagiar a los demás. una estupidez. Sí sí. sí, sí, no, no es por paranoico Sí, es que... por paranoico No, no es sí. que tienen miedo de, contagi de contagiarse Sino que no quieren contagiar Ellos pueden estar barbijos y usan barbijo para eso Para no contagiar a los... Y bueno, eso es ser paranoico no, no hay ningún motivo para paranoico que pase eso Paranoico es, es ponerse un barbijo por miedo a contagiarse bueno. aquí ¿A mamá No, no, nos peleamos ¿A qué sí, sí. sí. Si quieren presenciar una pelea nuestra no estamos peleando. Qué humildad en Bomba Tren, pero ¿qué habla? Bueno, acá se baja todo el mundo porque es la estación Shibuya, que es. Exacto, una es estación muy importante. Repita, como ahí. Así que nos podemos sentar. Uh, Carlito Bala se sentó antes. Bueno, no tanto. Bueno, siéntate vos, las damas, por favor. Ay, pero me Acá está, Alicia. Uh, primer, primerísimo plano. Quiero leer lo que dice. Terrorista, pero quién es el que está haciendo estas preguntas que no tienen ningún sentido. No, no hay. Hay terremotos. Eso sí, terremotos sí. <ríe> <ríe> eh, no, no es un chip. Alquilamos un Wi-Fi móvil, un mini... Lo voy a mostrar, lo tengo acá en el bolsillo. Es, es un mini wifi, Wi-Fi router portable. portátil. Y con eso tenemos Wi-Fi los dos en los ¿Eh? teléfonos. Tengo, lo tengo, ah, ay, perdón, perdón, Acá está. Wi-Fi. SLT no anda extremadamente rápido. Pero bueno, eh, funciona y podemos tener los dos Wi-Fi en cualquier lugar, en cualquier momento. Explica que es un huevo. Pobre un huevo, que es un huevo. Un huevo Sillas para discapacitados. Eh... O sea, ¿a qué para feliz. Hay espacios para dar prioridad, sí. sí. creo que hay unos asientos que se deben levantar, me parece. No sé. Ah, qué mala. ¿Eh? Ah, la ¿Quieres leer lo que dice? Bueno, no dice nada. Después podemos ver el replay. Y ahí aparece. Este, bueno, no sé. Si siguen despiertos, donde un rato salimos de nuevo desde... Desde Acabara, quizás desde Yodobashi, que es el local de electrónica, que es impresionante, jamás vi nada así en ningún otro lugar del mundo. O sea, ocho pisos llenos de cosas de electrónica, televisores, de reproductores de góndolas y góndolas. Eh, no sé, es, es, es indescriptible y nunca vi tanta variedad y todo de las primeras marcas y todo está ahí para probar y tocar. Increíble. Lo que me pareció más increíble es que colocando? hay 350.000 eh, con inglés, vas bien a Tokio, casi nadie habla inglés, pero sí, te las arreglas, no, no hay problema. Los números por suerte están... Sí, hay productos Apple, todos los tipos de celulares que se te ocurran, Apple es bastante grande acá. Bueno, acá muy amable la señorita japonesa, me dejó sentar. Sí. Eh, bueno, entonces salimos más tarde. Ahora ya no hay mucho más que mostrar a estos señores japoneses, así que... Nos quedamos hasta el viernes. ¿Qué pasa? Ah, voy mostrando. Vamos para Akihabara. Sí, bueno, después salimos de nuevo. Hasta luego. Chao.